Good evening in the UK, good afternoon in Mexico. I'm pleased to welcome you to this virtual presentation of Music for Mexican Silence, where we will see a selection of silent film curated and musicalized by the pianist Jose Maria de Ruiz. The Mexican Embassy in the United Kingdom was very glad to collaborate for this event with Hakara, an organization that creates opportunities and develops projects to support Mexican-Latin American artists in the United Kingdom. I would like also to thank UNAM's Film Library for giving its support to this project by facilitating the film footage. As you will be able to see later, these institutions safeguards invaluable material that bear witness to our history. We believe it is vital to continue to give life and promotion to our filmographic heritage. And what better way Than to have the privilege of seeing this footage accompanied by the music created by Jose Maria Serrarde, who has continuously and professionally dedicated himself to the art of making music for silent films. I hope that you enjoy this event and remember to visit our platform in Casa con Mexico and our social media for an offer of cultural events, virtual tours to Mexican museums, Mexican cuisine recipes, and many other interesting contents on the wonders of Mexico to enjoy from your house. Hola, soy la maestra Montserrat Fuentes Romero. Soy fundadora y directora de Jácara, una organización que se enfoca en el desarrollo y creación de proyectos de arte, cultura y justicia social. Jácara eh, está muy emocionado, puesto que para este proyecto fusionamos energías, colaboraciones entre artistas e instituciones prestigiosas. En esta misma línea, quiero agradecer a la Embajada de México en Londres, a la embajadora Aurenia Aguirre. De la misma forma, quiero agradecer a la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México y a su director Hugo Villa-Smith. Asimismo, agradecer al pianista y maestro José María Serral de Ruiz, quien es eh, un experto en la musicalización de cine mudo. Eh, este estreno eh, va a ser la primera parte de dos presentaciones, hoy y la segunda parte se va a presentar en el mes de noviembre. El día de hoy estoy muy emocionada porque tengo el privilegio de contar con la presencia del de director, productor y cinefotógrafo Hugo Villa quien es la cabeza de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero mencionar que Hugo ha producido una serie de largometrajes y de, de documentales. También ha sido el subdirector y director de producción del Instituto Mexicano de Cinematografía, así como el director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Asimismo, tengo el privilegio de contar con la presencia del maestro José María Serral de Ruiz, quien es pianista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es fundador y director del Ensamble Cine Mudo de México desde 1998. Es compositor, arreglista multidisciplinario. Eh, también ha escrito una serie de artículos sobre las investigaciones que ha realizado sobre la musicalización de Cine Mudo. Y José María se presenta cada año en distintos festivales de cine mudo que son de talla nacional e internacional. Eh, muchísimas gracias a los dos por estar aquí, es un gran placer. Eh, me gustaría iniciar esta charla eh, explorando eh, cómo ha sido la relación entre la Filmoteca de la UNAM y el maestro José María Serral de Ruiz, estas colaboraciones de trabajo en las cuales difunden este gran acervo que la Filmoteca de la UNAM tiene, junto con las musicalizaciones que el maestro Serral de realiza. Sus beneficios, experiencias que nos pudieran compartir. Prácticamente es, un, es una historia pues muy... Uh... Uh, ligada, digamos, en mi carrera desde siempre, es decir, mi carrera no es en la Filmoteca UNAM, para mí es, digo, hay una significación muy muy importante, primero en la Universidad Nacional, o sea, yo definitivamente soy Puma, Puma es el equipo de los, el equipo de soccer y de, y de, de, de, la, de, la, de la UNAM, entonces yo me pongo la camiseta Puma, vamos a decirlo así, en el extenso sentido, eh, pues esencialmente porque toda mi formación integral ha sucedido en la Uni Universidad Nacional, pero parte de, esta, de este constructo de mi alma mater, pues para mí siempre ha sido la Filmoteca. Y eh, debo decir que en particular eh, la figura de las cabezas, y por eso bueno, me da mucho gusto compartir digamos, este espacio con Hugo Hugo Villa, porque bueno, nada, siempre las cabezas en, las, en, la, en la Filmoteca han tenido, o sea, las personas que, que que han estado a cargo de la Filmoteca, han tenido justo esta, este gesto siempre con el proyecto de cine Mudo. ¿Cómo hacemos como músicos, cuando de pronto nos interesamos en el cine histórico, el cine de acervo, el cine de archivo? Pues lo primero es tener este contacto y esta suerte de danza colaborativa con los acervos fílmicos. Por supuesto, el que quedó de inmediato a, mí, a mi disposición, Siempre de manera incondicional fue la Filmoteca Unami, y gracias a eso es que desarrolló una carrera. Entonces, bueno, nada, es una pequeña gran pregunta la que has hecho, con la, la que pones en la mesa, Monse, este, monsen ¿no? Bueno, ya Hugo dirá justamente, ¿no? <risa> El resto. Un, eh, yo, eh, eh, además de agradecer la parte que me toca de, de lo que acabas de decir, eh, las, fun, las misiones de los archivos fílmicos son... Eh, rescatar, restaurar, preservar y difundir. Esas cuatro cosas es lo que hacemos los archivos fílmicos. Todo eso enfocado en la memoria cinematográfica y del lenguaje audiovisual de, de, eh, del mundo, y específicamente en el caso de la Filmoteca de UNAM, del, del cine mexicano y en México. Eso implica no solamente guardar los materiales y ponerlos a disposición de quien los quiera investigar en términos como de la época y, y, y aproximarse a las películas en específico, sino también implica el, eh, el reconocer su naturaleza como obras eh, con contenido artístico, aunque no necesariamente lo hayan sido de manera consciente desde que fueron creadas. El concepto del autor en el cine es quizá un poco eh, eh, tardío o tardío en establecerse porque desde muy temprano en la historia del cine eh, se puede distinguir la, la diferencia entre quienes lo abordan como autores y quienes lo abordan como, eh, eh, como simplemente maquilar cosas. Eh, esa primera misión eh, implica también reconocer que las obras de arte deben ser revisitadas, reconocidas e incluso reinterpretadas. Eh, y esa es una de las partes muy enriquecedoras del trabajo de gente como, como José María y de quienes se aproximan a los acervos que específicamente creo que van a estar... Eh, eh, pasando ahora eh, algunas de tus eh, composiciones respecto a las colecciones de la Revolución y algunos fragmentos de Santa y después está el artista que también se, se define frente a otra obra de arte ¿no? y, que, y que se plantea cómo revisitar musicalmente esta enunciación espacial, espaciotemporal que es el cine eh, y... y, y y acompañarla con su música o convertir a su propia música en una parte integral de la, eh, de la experiencia y de la construcción eh, narrativa cinematográfica que, que se va a poder presenciar. Esos tres retos, eh, eh, es difícil que se aborden con la constancia, eh, eh, con el cuidado que lo ha hecho. O sea, María, porque de repente pues, no puedes este, dedicar solamente a, a estar viendo fragmentos y pegándolos y viendo cómo funcionan alrededor de tu música. Tienes que hacer, eh, como, le, como decía alguna vez Felipe Casado, tienes que hacer este, películas eh, de, de, de orden del género alimentario. ¿no? Este, y eso creo que es una de las cosas que, que me parece más eh, atractivas de lo que van a estar viendo en los próximos días. Para nosotros también es muy importante, en la última, en el último de los, de los verbos en infinitivo que acabo de soltar, difundir, para nosotros es muy importante, uno, que se sepa que hay mucho, muy buen cine en México. Dos, que se vea que ese cine desde casi su nacimiento ha estado conectado con muchas de las vanguardias eh, artísticas y que esas vanguardias artísticas tenían residencia eh, eh, legítima en México y que eh, permearon también al cine, a las mejores obras del cine, por supuesto, eh, eh, del cine mexicano. Eh, y, eh, finalmente, creo que el, el acercar a estos públicos a que se piense que la imagen en movimiento es un lenguaje por sí mismo, eh, un lenguaje que puede ser más o menos estético, más o menos descriptivo, y que si vamos creando estas culturas de eh, alfabetización audiovisual, vamos también a poder, eh, eh, pues eso, que los TikToks que hacen... Este, sean más divertidos, más entretenidos y nos cuenten mejores historias, un poco el, el, el fenómeno que está sucediendo con todas estas nuevas redes instantáneas. En realidad lo que hacen es enunciación cinematográfica, es imagen en movimiento que puede ser percibida por los sentidos de otra persona, sincronizada o no a una banda sonora, este, y, que, y que tiene una duración específica en el tiempo y puede ser independiente de que, la, de que el emisor esté ahí parado, ¿no? Este y eso pues es una obra cinematográfica, habrá algunas mejores y otras peores, creo que en la medida en la que este, estos públicos se acerquen cada vez más a los grandes acervos cinematográficos como el nuestro, y más todavía con experiencias tan eh, envolventes como las que logra eh, José María, pues creo que va a ser una oportunidad magnífica para, para alfabetizar eh, eh, audiovisualmente. Eh, los videos, los fragmentos que justo vamos a compartir, ¿Podrían hablarnos sobre este trabajo tan grande que se ha hecho para, para rescatar este material? Los archivos de, de cine y de imagen en movimiento tenemos como esta tarea compleja de no solamente saber qué es lo que estamos viendo, en qué fecha se filmó, quién lo filmó, sino de también, saber también quiénes son quienes están ahí, identificarlos y luego ligarlo con materiales eh, externos. Y creo que esa parte es muy noble de los acervos de la Revolución, justo a partir de, de este proceso en, en el 12 y 13 de, de hace algunos años, eh, porque se abordó el, de manera integral el acervo de la Revolución Mexicana, eh, se empezaron primero a eh, identificar eh, los acervos específicos, no solo contra las donaciones eh, que se recibieron y los depósitos, sino también eh, contra los datos que se tenían de quién había filmado en qué lugares, eh, y luego, por supuesto, hacer unas fichas de catalogación de acuerdo a, los, a, la, a las normas FIAP para poderlos eh, eh, usar como materiales de, de origen. Esa parte es, eh, es muy interesante y, y, y vuelve a los materiales eh, cosas muy vivas. ¿no? Creo, que, creo que les da una, una dimensionalidad que normalmente pues, no, no son unos este, personitas que están ahí este, en blanco y negro, sino que son se van volviendo corpóreos, no el, el, el cine los va volviendo corpóreos junto con el trabajo de los investigadores. Eh, este año son, es el 60 aniversario de la Filmoteca de la UNAM. Eh, primero, felicidades, y segundo, ¿cuáles son los siguientes retos o proyectos que tienen a partir de aquí? Eh, gracias. Eh, los retos que hay por delante, creo que van por dos vías. Uno, el alcanzar a hacer todo el trabajo que se necesita hacer para sostener el, el, el, los acervos, ¿no? el, el, el eso, estabilizarlos, resta, rescatarlos y eh, restaurarlos y ponerlos a disposición. Y resulta que ahora este lenguaje que se llama cine se ha vuelto mucho más portátil y, y, y esos diccionarios que nosotros tenemos desde nuestras este, arcanas eh, eh, eh, filmotecas, en los que se pueden consultar un poco como en la Edad Media, ¿no? si, si quieres leer sobre este, la, los, eh, la herejía rianista, tienes que ir al pergamino específico y saber en dónde está, y alguien te lo tiene que explicar, y un poco lo tienes que abrir despacito... Y, eso es lo que hacemos, pues resulta que ahora tenemos que hacer no solo el diccionario de bolsillo, sino que tenemos que ponerlo junto con un tesauro y, y, y un diccionario de uso in, eh, eh, inclusive, ¿no? Y ponerse a la disposición de públicos que están generando, eh, eh, hace algunos años yo eh, eh, tenía esa cifra, eran eh, eh, cientos de miles de horas de usuarios que se estaban subiendo ya a YouTube, no me quiero ni imaginar con, con la revolución que está causando el estar conectados todo el tiempo a estas cosas, eh, y creo que ese es el reto más grande, el cómo, el cómo reimaginarnos y revisitar eh, a este público, o sea, yo, yo me quiero imaginar dentro de dos o tres años a quienes están hoy en las escuelas de nivel, digamos, tercero, cuarto, quinto de primaria, que van a aventarse un año y medio, quizá dos años, eh, aislados, viendo solamente medium shots de sus amigos, de sus profesores, de, sus, de, de todos los etcétera con los que conviviríamos en el patio del colegio, y viendo por supuesto películas y series de televisión y videos de YouTube y, y, y, y TikToks y Instagram Stories y cuanta cosa, este, eh, ellos van a ser los productores de contenidos de, de, de los siguientes 20, 25 años y entonces cómo decirles que el cine no se inventó cuando se inventó TikTok. La famosísima escena de, de la general, ¿no? del de, de maquinista de la general, de, de eh, Buster Keaton sobre la biela de la, de la, de la máquina, pues, esencialmente es un TikTok. Lo que pasa es que es un TikTok que tiene una cantidad de significantes construidos, ¿no? Este, que, que tienen conciencia... Claro, de la historia de la escena teatral, de la historia del Music Hall, de la historia del cómico y de cómo se construye el personaje del clown de, de, de Cara Blanca, que es el clown del que abreva a Buster Keaton. Entonces, en algún momento alguien va a tener que poder poner esos diccionarios de uso y esos tesauros, los va a tener que poner a disposición de una manera más organizada que como lo tenemos ahora. Y creo que ese es el gran reto de los archivos, el... el el mantenernos vivos a partir de, de, pues de subirnos al torrente sanguíneo de esta revolución. Es valiosísimo eh, en este momento, sobre todo el hecho de tenerlo en plataforma digital, como bien estamos mencionando, pues va a permitirnos que llegue a más audiencia, a más personas, personas que probablemente no se encuentran eh, cercanos a todo este arte, a todo este trabajo. Ha sido un placer, gracias a la embajada. Cuídense mucho y, bueno, eh, muchas gracias a quienes nos eh, están sintonizando. Eh, esperamos que eh, disfruten lo que viene a continuación. Muchas gracias. Gracias. Maria Serral de Ruiz, a Mexican silent film pianist and composer. I'm very happy to share with you today for this videocast. And uh, well, I'm part of Hakara Artists, uh, an organization working both in the UK and Mexico in order to build uh, bridges and uh, cultural dialogues. We are really, really glad to be part and contribute to Mexican Embassy in the UK initiative uh, letting us share with you our passion and art form. During the following minutes, we'll be able to uh, share a, peek, a sneak peek through one of the most fabulous film archives in Latin America. This is the silent film collection by Mexican cameramen and directors from Filmoteca UNAM and uh, it's not only an opportunity to watch films done in Mexico during the early 20th century and late 19th century but also to, let's see, take a ride inside a time machine to that moment in history. Let's begin with that when Porfirio Diaz, that uh, president so-called dictator, uh, was taking his last public events and it was used some months before this huge outburst that came in into the Mexican society because of the revolution. How was that Mexico? How? was that Mexico looking like. better i mean how did that mexico sound like much much better what was sounding inside i mean these people on screen ears we don't have like many many certainties we are always speculating what i mean what could possibly have happened in cinemas or coffee shops where cinemas and screenings were taking place during the tents in Mexico City, for instance. But uh, we do have one certainty, and that's exactly the same certainty we share with viewers. That's the reason for which silent film pianists, silent film musicians are used one more spectator in the whole I mean, we are playing an instrument and we have to attain the the film happening for everyone in the, in the, in the room. But, I mean, That's the only certainty, and what's fascinating about this is that uh, what I can see or what I can read probably uh, in these images is a very diverse Mexico, for the good and for the bad, basically. And what's even much better is that it's, uh, these differences are very clear because of the clothing, because of the manners, because of an assortment of signals there. So, I really thought it was a very good idea, kind of political in a sense, to include the music of uh, indigenous-born composer Juventino Rosas, which later immigrated to Mexico City and, later on, became a very famous composer, widely accepted by upper class circles and politicians. In fact, we listen to this beautiful piece which is called uh, Sobre las Olas, Over the Waves, and then later we get to the, the ball that's called Carmen, dedicated and named after uh, Porfirio Diaz's wife. That's exactly what we're watching. I mean, the presidential couple, and uh, meanwhile, the presidential balls. Thank you. So, uh, the the music of the silent film is the music of the varieties and public amenities. The orchestras, symphonic bands, military bands, were performing in Mexico at kioscos in public spaces. So, these two uh, ensembles, first the repertoire's attaining of the military band and the Uh, in other sense, the Orquesta típica, which is this beautiful, and quite interesting, very Porfirio Diaz era uh, ensemble that was created by Carlo Corti in the late 19th century, uh, became quite popular in cinemas, especially in wealthy cinemas. Uh, orchestras, symphonic bands, military bands were performing in Mexico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 Uh, became quite popular in cinemas, especially in wealthy cinemas. What's pretty amazing is that when Mexican filmmakers began doing um, future films and especially films that were narrating fiction, fictional films, then all those sources that previously Uh, put music to the sites, vistas, that's the way that the press and some sectors of society named the, these, these uh, early films. And, the, I mean, that's exactly the music that migrated, certainly, to fictional films. And that's what, what's quite uh, exciting about this. Let's get into another universe, which is the, the universe of Santa. Santa was a novel greeting by a very popular writer that then later jumped into the screen in an era where Italian divas' films were widely accepted in the country, obviously leaving a huge influence on Mexican filmmaking and, most probable, film music making.